O la movida esta de las señores mutantes en Estados Unidos que se pone a matar gente y todo eso... No sé, me molaba mucho, la verdad. Como también esa de... Oh. Mira, una cinta. ¿De qué? No sé, un juego quizás una canción. Huh. Aquí pone 48k. Ah, pues era un juego. ¿Qué? ¿Lo jugamos esta tarde o algo? No sé, debería estudiar, pero... Vale, tío, pues sí, a tomar por culo. Lo que no entiendo, tío, es por qué los coches descapotables son más caros. Si no tienen techo. Va, tío, pon el juego. Vale. Pero entiéndelo, ¿no? Sí, sí, voy. Aquí. Okay. Pero no, tío, vale. Okay, vaya lento, Español... Mm -hmm. ah, la caja, francés y... ¿Qué? puedo. Español uh, Joystick Y... Empezar Por lo difícil Difícil ¿Qué? No, que si estoy seguro de... ¿Qué? Eh... Bueno, eh, quita, quita Que te van a matar Pim Pam kit Good Eh, ahora sí, tío eh, Tengo que estudiar ¿Me echas? Sí, pero ya te dejé el juego otro día, ¿vale? vale Vale, vale. Nos vemos. Hasta luego. ¡Mierda, mierda! Joder T Tío, ¿por qué? Tío, ¿por qué? per, per, per, Joder per, per, Joder per, joder per, ah, ¡Joder! No, no, no, no. <coughs> oh, joder Eee? Eh? I 好 yeah. 嗯?嗯? Mm -hmm. mm -hmm. Tiene que ser un asesino, pero no uno cualquiera, no, te estoy hablando de un sicario de verdad. Alguien con un pasado oscuro y una mente fría, ¿sabes? Una mente tan peligrosa como meticulosa y concisa. Un tío calculador y con una puntería perfecta. Tú estás perlando. ¿Que estoy qué? Que le estás dando un rollo demasiado cliché. Ya sabemos que te gusta Tarantino, tío, pero es que esto es muy Reservoir Dogs. Mm, joder, vale, ¿y tú qué opinas? Mira, para empezar tiene que fumar. Uh, vamos, qué malo, fumando, ¿eh? Jip, vaya, escúchame. Y si realmente va a ser un sicario tan loco, pues que lo sea de verdad. Alguien que hace salvajadas con toda la calma del mundo. Ni precisión ni hostias. Un loco. El que tú dices sería... como profesional, ¿no? Pues este es más rollo Trevor. ¿El de GTA? Eso es. Ah, vale, tío. ¿Os estáis dando cuenta de que todos vuestros personajes son copias de otros personajes, no? Joder, copiaos tampoco. Más bien, inspiraos. Eso es, ya sabes que todo está inventado. Bueno, vale. El rollo de loco está bien, pero... ¿y si es una tía? Me gustan ese tipo de personajes, pero estoy cansada de que siempre sean tíos. Esta vez va a ser una loca. Oye chica, que más da que sea una chica o un chico. Lo importante es que esté tan loco que se vaya a pegar un tiro. ¿Qué dices? Hazme caso. Que no. Que sí. Que no. Que sí. No. Sí. Que no. Ay, que sí, tío, pero que no me andes rayando, ¿eh? Bueno, ¿y el mechero o qué? No sabes levantarte el hombre que camina, el hombre que existe, el hombre que es. hombre que va y viene salió a buscar aquello que se le prometió ahora desastrado camina con el alma en el suelo Regresa a su hogar como animal herido, curando su existencia ante la inmensidad de los árboles. Camino. Así carga con su cruz. busca y no se encuentra nadie recuerda su nombre incomoda su languidez pesa su cabeza ingrávida dos pies caminan hace tiempo que no se detiene porque tiene miedo está solo y porque está solo no tiene prisa la pena es eterna hombre sin hogar nadie le espera el hombre que camina no avanza quizás sea tarde ya para empezar a caminar